Oye, muchísimas gracias por, por estar aquí. Que sepáis que yo soy eh, pontevedresa porque he pasado 25 años de mi vida los veranos eh, bañando a mis hijas en panchón. Y, y, y por eso ahora son tan machotas, porque realmente a ver sobre... Bueno, las ponía yo con, con neoprenos y se reían de mí, eh, la, claro, las gallegas, que bueno, como... <risas> que siempre dice mi, mi compañera eh, Ana Guantes, dice, ay, los jodechinchos, pues eh, eso es lo que hacía. Bueno, yo vengo a hablar de la crítica cinematográfica, y, y entonces voy a darle a esto, bueno, entonces, eh, mi, mi, mis diapos son un poco chapuceras, son más bien para que yo no me vaya por los cerros de Úbeda. La crítica cinematográfica, eh, yo pensaba, ¿cómo lo titulo? ¿Una reconquista? Pues no. Es una conquista en toda regla, es una tierra que existe, que está poblada y que las mujeres, eh, las, las periodistas, eh, tenemos que, estamos ahora mismo en plena conquista. Estamos conquistando, como en todos otros lugares, estamos eh, bueno, eh, pidiendo también a nuestros compañeros, a los hombres que compartan, que ellos sean capaces de ver su privilegio, como yo, por ejemplo, reconozco el mío. Eh, yo tengo, soy una mujer de 57 años, de clase media madrileña, eh, soy universitaria, nunca he trabajado con las manos y he trabajado durante 30 años, que justamente se cumplen años ahora 30 años en los que yo empecé en un programa de cine en la cadena SER en el año 93 que se llamaba El Cine de lo que yo te diga. Eh, una cosa curiosa que pasó es que yo llegaba a sustituir a una chica, era un programa en el que había tres hombres, tres periodistas y una compañera que era eh, Covadonga Espeso y a mí me dijeron, bueno, a ti te contratamos porque necesitamos una voz de mujer. Y yo eh, encantada, claro, porque, tiene, porque me parecía maravilloso, pero eh, era consciente que la coloratura iba antes que María Guerra. Pero bueno, yo ya estaba dentro del sistema y allí que fui. Entonces, eh, pensando en, el, en la crítica, yo soy la pequeña de cinco hermanos. Yo, eh, mi hermana Isabel tiene 66 y yo tengo 57. En ocho años mi, mi madre nos tuvo a todos. Entonces yo crecí en una casa con dos dormitorios y entonces yo iba de un lado a otro eh, hasta que ya mis hermanas se cabrearon y tal, y entonces yo ya tuve una habitación con mi hermana Ana. Pero yo eh, siempre tuve la sensación de que a mí nadie me esperaba y que yo siempre tenía que buscar el lugar, ¿no? el lugar eh, en el mundo. Y eso, eso es lo que me ha pasado también con la crítica cinematográfica. O sea, he tenido la sensación de que tenía que, que, que estar como eh, haciendo emboscadas para, para meter eh, el codo. Esa ha sido mi experiencia. Y, y, y este año he visto un documental que os recomiendo a todas y a todos porque se llama Brainwashed. Sex, Camera Power, de Nina Menkes, y está en TCM, lo pusieron en TCM el día del 8M. Bueno, pues en este documental, de una manera clarísima y muy dolorosa, nos vemos cómo todo el cine, o sea, el noventa y tantos por ciento de todas las películas que tenemos en nuestra cabeza, están hechas por hombres, y yo, de una manera dolorosísima, he visto clarísimamente la sumisión ¿No? Eh, la sumisión a la que yo me he sentido, he sentido la sumisión y ahora eh, siento un poco de vergüenza por, por mi experiencia, por lo que yo he sentido viendo y aceptando las obras de arte, la manera que tienen los cineastas de mirar eh, a las mujeres. o sea eh, Dice Cristina Andreu, que es la, la presidenta de CIMA, es una asociación de mujeres cineastas, que nosotros... Nosotras sabemos todo de los hombres, pero los hombres no saben nada de las mujeres porque no lo hemos contado. Entonces, eso, por un lado, eso es importantísimo, que las mujeres cuenten, que, que, y además estamos viendo, los hombres también disfrutan de esas nuevas miradas, de esos nuevos ángulos, y en este documental se, eh, vemos... Oímos, leemos cosas de André Bazin, que es como uno del tótem de la Nouvelle Vague, que dice eh, el cine expresa un mundo que satisface todos nuestros deseos. Eso también lo decía Truffaut. El cine es mejor que la vida. Bueno, macho, el cine será mejor que la vida para ti, porque tú siempre has puesto a unas chicas eh, tal y cual, las mujeres, que, las mujeres florero, ¿no? que les podían hacer mucho sufrir, pero siempre eran secundarias. A través de este documental veréis cómo nos hemos mirado a nosotras mismas. La vergüenza que tenemos, eh, yo que tengo 57 años, huyo de los espejos. O sea, no, vamos, ya es que es una cosa que, claro, yo he crecido con esos cuerpos de estas mujeres ¿no? que cada vez que veo a Catherine Deneuve a sus 80 años, yo digo ¡oh! ¡Qué horror! Caterine Deneuve con lo que fue, en lugar de pensar, ¡Joder, Caterine Deneuve con lo que fue! Bueno, pues esa ha sido mi experiencia quiero deciros que yo vengo desde la vergüenza de haber eh, aceptado eh, esa posición tantos años. Yo he estado 10, eh, 24, 26 años en la cadena SER, en 2019 me fui y los primeros años en la SER, lo que hacía es lo que decía Aida Pena, es hacía información. Entonces yo iba al programa de Iñaki Gabilondo con un reportaje y decía eh, la información con María Guerra y luego Carlos Bollero. Carlos Bollero, que por cierto se portaba mucho mejor cuando estaba Iñaki Gabilondo que ahora. Pero eso es una cosa que ya hablaremos de Carlos porque eh, francamente yo me he ido de prisa y, fra y ya digo todo lo que me dé la gana porque... Eh, soy libre, pero bueno tampoco vengáis arriba que yo quiero mucho a los compañeros de la SER y respeto mucho pero reconozco que cuando me fui porque me ofrecieron un programa en Movistar que luego me echaron de Movistar, pero yo me fui de la SER no con la sensación de un divorcio sino como un adolescente que dijo ¡ay! ahora digo lo que me da la gana, ahora me reinvento, ahora soy otra nueva María. Y eso eh, es, es importante porque para las mujeres, las periodistas de mi generación de cultura, muchas de ellas las han echado, por supuesto, porque te echaban a los 50 años y eso es la verdadera cancelación. Cuando te echan y, y pasas a ser invisible, no cuando te insultan, que es gloria bendita porque coge el, el engagement de, del, del algoritmo y, bueno, pues mirar que tengo 150.000 seguidores de la script en Instagram y me dicen los compañeros, tía, ¿cómo lo haces? Y digo, ni idea, o sea, no tengo ni idea, pero yo creo que tiene algo que ver con coger eh, la opinión, darte el derecho a opinar, y no de mala leche, sino un poco porque pisando mi pasado y pisando mi presente, porque me quedan 10 años de trabajo y yo eh, pretendo que mi carrera siga siendo una carrera eh, no basada en el rencor, sino en la admiración por el arte y luego también leyendo la política del arte, que eso es una cosa que he aprendido en la cadena SER, porque en la cadena SER todo es político. Y eso es una, una lección muy importante. En los últimos años las películas han tenido esa lectura política que, eh, que, bueno, que nos hacen ahora mmm, analizarlas y verlas desde un punto de vista muy complejo, que es maravilloso. Voy a darle a la siguiente esto y no sé muy bien por dónde va a salir. Mujeres fragmentadas. Esto es uno de, eh, de, de, de los puntos del documental de Nina Menkes eh, y, y viene a cuento porque yo cuando... El día de los Goya, al día siguiente, vi la que se montaba con, eh, con, esta, eh, con un, con un vídeo, un paneo, o sea, una, un barrido al cuerpo de, de Berta Vázquez, que es una actriz que había estado antes muy delgada y ahora se presentó con sus ovarios en una alfombra roja y... Y, y entonces todos sentimos el terror de lo que es la mirada masculina sobre el cuerpo de las mujeres. Antes decía Nuria que de las mujeres, se, del cuerpo de las mujeres se aprovecha todo. Este es el ejemplo. En el documental de Nina Menkes lo que habla es como la mirada hacia el cuerpo de la mujer es, se fragmenta. El, el, hay un paneo, hay una mirada lenta, es el slow motion que aprendemos a mirar en el cuerpo de las mujeres y cuando llegan a los hombres, pues es Arthur Penn, es Matrix, son hombres en acción, ¡Oh! con todas sus pistolas y todo su poder. Y en cambio nosotras, como eh, las, los cerdos, viendo el jamón, el tal, el cual. Eh, lo que pasó con, con Berta fue brutal, porque de repente hubo una conciencia colectiva de lo que había sido esa mirada, de lo que es esa mirada, de cómo hemos aceptado que se nos mire así. O sea, eh, porque que, que yo también creo que vivimos en un momento maravilloso. Aquí veo hombres y de verdad que agradezco que vayamos todos, todas y todos juntos, porque todos, todos en algún momento habréis sentido esa mirada cosificadora. En el caso de las mujeres es brutal y yo creo que, que es, es, yo lo que hago es utilizar la potencia que me han dado las redes, que ha sido una brecha monumental por donde hemos entrado eh, como una tromba y yo la verdad he entrado con la fuerza de las mujeres jóvenes que me parecéis una generación que espero que sigáis con la fuerza, porque esto no lo que dice Laura Freixas, eh, que es... En la, cultura, en la cultura sufre el síndrome de Penélope y es que lo que se teje durante el día se desteje por la noche. Hay que estar todos los días eh, reanalizándonos, eh, viendo qué es lo que vemos y cómo nos está afectando. Hay una cosa que me parece muy importante que dice eh, Angela Carter, que es el glamour es la tapadera del desvalimiento. Una mujer mostrándose así, es la quinta esencia de la fragilidad al final, de la falta de autonomía. Y yo creo que es muy importante que haya mujeres en la crítica para que podamos aportar la mirada política sin perder la artística. O sea, evidentemente Buñuel es un genio y Buñuel, por ejemplo, en El ángel exterminador, que es una película súper crítica, con, la, con las clases altas, tiene unas reflexiones, eh, unos subtextos que son brutales y pero también tiene unas películas que yo no quemaría en la hoguera pero vamos, le, las pongo, pues creo que hay que hacerles una relectura eh, tremenda como es el caso de Belle de Joux, eh, bueno, es que eso no lo tengo en las diapos pero también os recomiendo una película que está en filming eh, que, que, que es de la, de la directora... Eh, Pa, eh, Chantal Ackerman, es una película que tiene 48 años, eh, Jean Disney, que es una película sobre cómo tres días en la vida de una mujer, una viuda en Bruselas en 1975. Entonces, si la veis, de repente decís, Joder, Era Belle, eh, belle de Joux, pero con sentido, con carga política, tiene toda la mirada, una mirada de Hopper, pero con una, un, un bofetón político que lo que tenía Buñuel con el, la película de Catherine Deneuve era sencillamente eh, aceptación de que una mujer estaba, bueno, pues esta era insatisfecha, pero básicamente vamos a disfrutar de su belleza. Eso es un poco el batiburrillo de lo que me ha pasado a mí durante, de, durante estos últimos años. Entonces ya os digo, yo he estado 18 años haciendo información y a partir de 2010, como decíais antes, en la SER de repente salta por los aires Internet. Y entonces los señores que mandan, ¿qué hacemos con Internet? Bueno, que se pongan todos los chiquillos a escribir, que se pongan a escribir cosas en los blogs. Y entonces a los chiquillos, pues yo, que, vamos, eh, ya tenía cuarenta eh, y tantos años, pero lo que me ha pasado a mí es lo que le ha pasado a muchas mujeres en la prensa eh, o en las radios o en las televisiones, es que al principio eres la chiquilla y luego eres la señora. Y cuando eres la señora, como las madres, te vas para tu casa porque empiezas a decir unas cosas realmente eh, locas y desagradables y ya no tienes filtro y te has frontalizado y vete para tu casa, María. Bueno, gracias. Entonces, eh, yo, a partir de esa... Que, además, me, me, quien me, me, me empujó a hacer el blog fue Javier Casal, que es el director de Hora 25, que es un periodista muy visionario. Y, además, me dijo, María... Porque yo decía, ¿qué voy a hacer yo un blog si no me lo pagáis. O sea, iros a la porra. Y me dijo, no, hombre, no, María, que ahora se va a producir una identificación del público con el periodista por encima de su medio. ¡Ay, madre mía, que les pasó eso! Y que yo me fui de la llevándome mi script, dejándoles ahí, porque yo dije, tía, tú tienes una voz. Y yo aproveché ese, ese descontrol que hubo en 2010 y en adelante, en el que los grandes medios no sabían muy bien cómo tratar a las, eh, a las redes. Bueno, no sé si os he dicho también que yo soy presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos, que son, es la asociación que da los premios Feroz. Y entonces también, para daros un poco de información, es una asociación formada por 250 personas, 79 somos mujeres, eh, y, o sea, es un 34%, y yo en el momento que me ofrecieron la presidencia, dije, trae para que yo voy a hacer muy buen uso de esto. Eh, y, y, y, y lo hago lo hago aunque me llevo muchos eh, sof bueno muchos eh, sofocos más allá de los de la menopausia por cosas como Victoria Abril diciendo que negando tal o del otro día el acoso a Yedet que hubo la tentación en, en los medios de comunicación en, en, en ese domingo por la mañana cuando ya sabéis que en la fiesta posterior a los de feroz eh, un un productor eh, estuvo acosando a diestro y siniestro, pero se ensañó especialmente con Jedet eh, y le dijo que era un. porque le quería tocar el pecho, porque quería besarle y luego le dijo que era un trabelo de mierda y de tal. Y Jedet que luego nos dijo, es que yo me empoderé durante la ceremonia, esa noche denunció y se montó la de San Quintín. Esto no he perdido el hilo. Eh, esto es un sábado por la noche, yo después de que Almodóvar por fin se llevara el premio, dije me voy a la cama, cuando me levanto estaba ese follón. Ese domingo por la tarde me llamaron el Risto Mejide, los del Sálvame, diciendo te están insultando, entrar a defenderos. Y, y dijimos no, nosotros emitimos un comunicado en el que condenamos y además todos los medios funcionaron porque en Aragón hay una ley que obliga a tener un punto violeta y entonces los guardias de seguridad de la discoteca eh, sujetaron a este tío, vino la policía y todo acabó como tiene que acabar. Y a partir de eso, primero estos temas aparecen como el papel couché, como algo sin importancia, mujeres como trozos de carne, y luego dan el salto político gracias a, a las mujeres del MeToo, que, que pasó exactamente lo mismo. Y entonces esto ha servido, el ataque a Yedet, para que ahora todas las fiestas de, de, de so-called glamour eh, se pongan las pilas y se den cuenta que las mujeres no están hechas ni para que se les haga un paneo eh, en imagen ni, ni táctil. O sea, que eso es una de las cosas en las que sí que hemos cambiado y yo creo que debemos congratul congratularnos. Bueno, eh, hablando de la prensa y la opinión. Hay una cosa que, eh, un libro que me ha recomendado mi amiga Mariola Cubels, que escribe en ese moda, que es un libro que se llama eh, The Boys Club, eh, y es, lo, los, los espacios en los que los hombres siguen teniendo poder. Es interesante que mi amiga Mari, ma, eh, Mariola, que tiene 57 años como yo y que lleva también 30 haciendo eh, televisión en el país, no, le da, no, no la sacan de ese moda. En el país, a las señoras de mi generación que hemos empezado, que nos conocen desde hace 30 años, no nos quieren y la ponen en el S-Moda, pero no en el país de los grandes, de los hermanos mayores, porque es, ellos están diciendo, vamos a dar voz a las jóvenes, pero claro, qué mal, qué mal que lleguemos señoras como nosotros, que estamos en activo y digamos, sois unos señores eh, y no nos, dejáis, no nos dejáis estar en vuestro espacio. A, eh, porque nos habéis cancelado, porque habéis echado a todas las mujeres de nuestra generación, desde luego en la cadena SER ha sido una carnicería, yo me fui unos meses después de que echaran a Yemma Nierga. Y cuando me fui, porque me habían ofrecido una cosa en Movistar, les dije a los jefes que ya no están, les dije, si habéis hecho eso con Yemma, qué no quedará para las demás. Y en efecto, en ese año barrieron la redacción de periodistas de 50 años que han sido totalmente canceladas porque no tienen trabajo, que para las mujeres periodistas es la verdadera cancelación. No tener trabajo y, y no tener voz, por lo tanto. Así que, bueno, os recomiendo mucho el libro y el artículo de Mariola. Y en el libro hay una cosa que es muy interesante y es un capítulo dedicado a los espacios arquitectónicos de los hombres. Y es el espacio de los estadios de fútbol. ¿Os imagináis un recinto en el que, est que esté hecho para que 60.000 mujeres hagan sus cosas? Y eso sea un negocio maravilloso en el que hay un larguero, un no sé qué, venga pasta y venga pasta. Eso es una invasión, eso es, tenemos que conquistar esos espacios. Esos espacios que son míticos para nosotras, que, hemos, que estamos aquí como yo cuando era pequeña, como diciendo, a ver pues, si este pasa, si este se lleva la leche, si mis hermanas, mi, mi padre era médico y él decía, no tengo un doctor Guerra porque mis hermanas mayores son las doctoras, a los, los chicos no quisieron. O sea, jugar con esas cosas de las conquistas de los espacios. Eso me parece que es fundamental y en eso necesitamos críticas de todas las edades y que ganen un sueldo. Porque como presidenta de los Feroz sé que hay muchas mujeres que hacen crítica, que los periódicos están encantados y las revistas, pero es que les pagan 10, 20, 30, 40 euros y hay compañeras que me han dicho... Es que yo no puedo con esto. Entonces, bueno, hay gente, hay mujeres que sí que pueden hacer crítica, como Elsa Fernández Santos en el país, o Pepa Blanes en la SER, pero que es que Pepa hace crítica y hace de todo lo demás. O sea, que necesitamos críticas pagadas. Eso es una cosa que necesitamos eh, y que evidentemente, afortunadamente, las compañeras más jóvenes se están incorporando y yo les, urjo, les, les pido de rodillas, las apremio, a que tienen que cobrar. Y si no cobran, es voluntariado. Y nosotras no queremos voluntariado. Y ahora voy a hablar de Bollero. Porque no me lo vais a preguntar. Entonces, vamos a hablar. Vamos a ver, vamos a ver. Carlos Boyero eh, se incorpora, venía del, del mundo, que era un periódico en el que él estaba fenomenal, porque el mundo de Pedro J. era un periódico que tenía... O sea, los Pedro J. era conocido por los grandes titulares. O sea, Pedro J. era un señor que estuvo manteniendo que los atentados de Atocha los había hecho ETA hasta que ya se quedó solo en la carretera eh, en El Español, ¿no? Se quedó ahí y tal. Entonces, murió el crítico del país, Ángel Fernando Santos, que era un señor, también lo dejamos claro, en 2004. Y entonces el país dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, bueno, pues entonces, como a Iñaki Gabilondo tenía a Bollero en la radio y Bollero es un tío muy listo, muy listo, que sabe mucho de cine, pero que tiene una mirada eh, demoníaca eh, sobre las mujeres, los homosexuales, eh, los propios artistas españoles a los que insulta durante todos estos años, insultado. pues el país cayó en la tentación de contratar a Bollero. Y ahora... 18 años después se encuentra con que Bollero hace críticas, bueno, por ejemplo, de esta diapositiva, que es de una serie eh, autodefensa que está en filming, que no sé si la habéis visto, pero la recomiendo, es una que también ha hablado una compañera esta mañana sobre la generación Z, que es una, es una mirada, la gen, una mirada automirada de la, de la generación Z, Z, Z, Z, de dos eh, jóvenes mujeres que follan y se drogan sin parar. Bueno, pues eso está ahí y es una. eso a mí me parece que es, eh, no, no me parece que sea la gran serie del mundo, pero a mí me parece muy interesante esa mirada So, con esa, esa mirada sucia sobre ellas mismas, de la ma misma manera que Cardo es una mirada, estas son las Z, las de 20, Cardo son las de, las de 30, que hablan de la precariedad y de cómo es su vida. No la vida eh, idealizada de sexo en Nueva York, sino la vida en este siglo XXI para mujeres, en el caso de Cardo, de clase obrera que, como decía Nuria, lo que van a hacer es vender sus óvulos eh, cuando se hayan recuperado de la quinta borrachera. Bueno, eh, lo que yo quiero eh, decir, recuperar, eh, necesitamos el espacio de la crítica. Yo no tengo nada contra Carlos Boyero además os diré que es buen tío. Es majo, es muy sensible, le gustan mucho los niños, no los perros. Pero la pregunta no es nada contra Bollero, porque Bollero es legítimo que haya hecho una carrera. Él ha vendido su opinión y es, mal, es lícito que lo haya hecho. Para mí, la pregunta es, ¿por qué sigue este señor en un medio como El País y la cadena SER? Que son medios orteguianos. Y eh, posiblemente, espero que todos sus directivos hayan leído las meditaciones de Ortega sobre el Quijote, en las que dice Ortega que la crítica... Tiene que completar la obra. Bueno, ese yo creo que ahora mismo, eh, sabéis que, que, que Carlos hizo una crítica sobre esta sobre autodefensa que se titulaba Grima. Y entonces las insultaba y decía, entre otras lindezas, que era sonrojantemente feminista. ¿Qué hizo Filming Abrió una sección, una pestaña con películas y series sonrojantemente feministas. ¡Ole la madre que te parió! Claro, ¿qué pasa cuando un periódico orteguiano tiene a un crítico que representa eh, la caverna? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué está pasando ahí? Y la pregunta va más allá, por qué, bueno, estaba en eh, Soledad Gallego Díaz, no lo destituyó, estuvo un año y tal, pero ahora Pepa, Pepa Bueno lo mantiene cuando en este periódico se han echado y se echan a columnistas políticos. ¿Es que el cine no es política? Sí, pero las, los grandes medios lo consideran desengrasante informativo. Y eso no puede ser, porque este periódico está perdiendo, por ejemplo, mis hijas, que tienen 23 y 26 años, vamos, es que no leen El País ni de broma, y yo les digo, eso no, es, no, no está bien. Tenéis que leer, El País tiene unos grandísimos corresponsales, eh, a veces no estoy de acuerdo con los editoriales, pero eh, tiene unos grandísimos periodistas y muchos medios que alimentan a muchas, a, a muchas cabezas muy inteligentes. Y entonces yo creo que la crítica cinematográfica tiene que abrirse en respeto, tiene que ganar el respeto. Yo como periodista de radio, no sé dónde está Ana Guantes o Aida, yo siempre he estado en la... Bueno, yo era de cultura eh, y entonces nosotros hacíamos muertos y premios. Y ya, o sea, ya. Y entonces, y luego si ibas con un súper... Yo he estado en el Festival de Cannes desde el año 94 y decía, ha presentado Martin Scorsese, eh, Gangs of New York. No le gusta el editor, no lo conoce. Y tú... Bueno, pues que eso no puede ser. O sea, no puede ser. El, la cultura no es un desengrasante informativo. Cada vez que un editor da paso a una pieza de un compañero o una compañera diciendo que ahora vamos a, a cambiar de tono, vamos a relajarnos porque viene eh, fulanita de tal con la, con el cine, ese señor es como para darle una, una somanta palos. Porque, evidente, mira, en los últimos años, desde que apareció Podemos, apa Podemos le pegó un revolcón a la cultura tremenda. Luego son unos pesados. Pero eh, eh, eh, cuando empezaron a hablar de, de mm, el cine y la política, cuando le entregaron al rey Juego de Tronos, que es una mierda, y además matan a Kalesi, joder, que es que ya, o sea, vamos... No, no, mal, mal, mal, todo mal. Pero gracias a ellos, eh, la, de repente en la redacción te decían: Hombre, pues podías hacerte algo de Margaret Thatcher, o de, claro, Margaret Thatcher y el neoliberalismo, Ken Loach y tal. Bueno, bueno, ahí íbamos un poco bien. Pero ha sido eh, lo que yo creo que ha sido definitivo: ha sido la llegada del MeToo. Octubre de 2017. El New York Times saca eh, el tema de Weinstein, mujeres que, de, que denuncian. Tenemos la suerte de que a Kevin Spacey también lo denuncian por acoso, con lo cual es un poco como lo de Jedet. Ya no es un. Es, eh, porque Jedet, además, <risa> además de ser acosada a ella, fueron acosados eh, muchos chicos. Entonces ya dijeron, <risa> bueno. Tíos, entre tíos, ya cuando la cosa entra entre tíos, aunque sean homosexuales, ya nos ponemos, eh, es otra cosa, porque no es, la, no es la señora cerdita, son señores que a lo mejor tienen cabeza. Y Weinstein ha sido un pilar del cine americano. Nos hemos comido todas sus películas, los hermanos Cohen, eh, George Clooney, gente que tenía mucha cabeza, pero todo esto está mezclado a lo bestia. Entonces, yo creo que es importante que, est que haya periodistas que no solamente hagan el minuto de... No, como decía Aida, que hagan la interpretación. Eh, Pepa Blanes y yo estábamos haciendo la script en ese momento y nos pusimos en contacto con una compañera, eh, Olaya Arguese, que había estado en la sede haciendo economía, que ya estaba en Alemania, en otras cosas, con más relieve, y nos dijo, haciendo datos, y nos dijo, ojo, que el acoso sexual forma parte del, del todo lo que es el conglomerado del acoso. Que en Europa, <coughs> perdonar, hay directrices clarísimas, hay en números. Hay, y entonces, a los dos meses del machaque del b americano, dijeron en informativos, pero ¿esto por qué lo hacen las tías de la Scrip? Esto lo tenemos que hacer nosotros, que somos los mayores. Bueno, es que nosotras, Pepa y yo, en la script que nos quitaron de antena porque se amplió el fútbol, por cierto, y nos pusieron en un podcast, Viva los Podcasts, eh, nosotras teníamos la libertad total de hacer la interpretación. Entonces, es, nosotras os contamos la noticia y nosotras os hacemos la interpretación. ¿Y qué ha pasado? Pues que hemos encontrado, afortunadamente, porque todo esto pasó mientras Internet estaba a tope y había que alimentar esas páginas web sin final, porque los hermanos mayores estaban haciendo la antena y nosotras teníamos que hacer las webs, el Twitter, el Instagram. Claro, chavales, mientras tanto, aquí esta señora se ha puesto ciega con Instagram. Y eso es fantástico, porque he conectado con una nueva generación que me ha dado credibilidad. Yo tengo que pedir disculpas a mis mayores, que estoy viendo a Rosa María Calaf, que ha sido, vamos, eh, como en, en la, el faro que iba muchas veces, sentíamos que sola. Mi generación eh, no hemos visto a nuestras mayores, no las hemos visto. O sea, es verdad que las mujeres del PSOE, a las que ahora llaman TERF y de todo, las mujeres del PSOE, yo me acuerdo que Carlota Bustelo, eh, hubo una votación de la primera votación del aborto con Felipe González, Felipe González no se presentó, no se presentó y dijo, Joel las titis cómo se ponen, entrecomillado, o sea, eso es un entrecomillado. Mi generación, no que nosotras somos hijas de unas madres que... So, so, mi madre solamente ha vivido para que nosotras tres, las chicas de la casa, fuéramos económicamente independientes. Y yo le digo a mi madre que vota al, al PP, le digo, mamá, tú eres feminista y no lo sabes. Y bueno, y es verdad, porque además me dice, vete a la mierda, no me vas a decir lo que soy yo. Fenomenal. Pero eh, a todas esas contradicciones las acarreamos. Y a fuerza de no, ver, a no querer ver a mi madre, tampoco he visto a la generación, si mi madre ahora tiene 93, no he visto a la generación que tiene 75 y que se comió la transición mientras los socialistas la llamaban las titis. Eso es una cosa que por eso yo estoy súper agradecida al eslabón que nos habéis dado la nueva generación. Porque es que yo lloro cuando una chica me dice ¿me a hacer una foto contigo? Digo, no, si, me, si lo que tengo que hacerme la foto contigo soy yo. Porque tú me estás dando el trabajo y tú me estás dando la credibilidad. Y por, lo siento ponerme tan emocional, pero es que la crítica es esto. Yo no sé, si, no sé ni de qué va esto. Ah, bueno. <risa> Perdonad. Porque, porque es un poco para mantenerme on track. Digo, María, no te vayas. Ah, me, cinco minutos, ya, acabo. Esto es el Observatorio de, Televisión de, de, el, Televiso, el Observatorio de Igualdad de Radio Televisión Española de 2023, que ahí he dejado el 23 sin hacer, que se acaba de presentar, lo tenéis en, en, la, en la web de, de Radio Televisión Española, eh, que evidentemente al ser un medio público está eh, remando para eh, para la, la, la paridad está remando con los datos que es lo que hacemos ¿no? los periodistas primero las periodistas también Re ponemos primero los datos y luego lo interpretamos aquí os recomendaba lo que escribe Cristina Andreu que es la presidenta de CIMA que es una asociación de mujeres cineastas que ha conseguido España ahora mismo con su ley de cine dando eh, su, bueno dando eh, premiando o no premiando Apostando la paridad es el único país europeo que tiene una ley en la que la, la paridad está llegando a algún sitio, porque en el año 2022 ha habido un 51% de proyectos de cine eh, al, eh, dirigido por mujeres. Esto es lo de Penélope. Este, este modelo de ley está basado en el modelo sueco. ¿Qué pasó? Que Cristina Andreu se fue a Suecia para ver cómo lo habían hecho. ¿Y qué le dijeron las suecas? Muchísimo cuidado, lo más importante es la ley, porque en el momento que, te que miras para el otro lado, te la deshacen. Entonces, afortunadamente, la ley de cine está bien hecha. El otro día le preguntaba yo a Cristina, ¿te lo van a tumbar los del PP o los de Vox? Y dijo, no creo de la misma manera que no pueden o no creo que se atrevan a, a tumbar la ley cremallera de tal manera que tienen que tirar con una, una olona, porque seguramente olona les cae fatal también a ellos. Entonces, esas leyes vamos dando un paso adelante y por eso Feijó se pone tan nervioso con el aborto porque no sabe muy bien eh, a quién dispara, ¿no? Bueno, pues la ley del cine está bien hecha. Si alguna de vosotras estáis en esto, aceos de CIMA. También se pueden hacer los chicos de CIMA, los hombres. Son bienvenidos porque lo que queremos es un... Ay, ya me he pasado, ¿no? Bueno, aquí es, os recomiendo CIMA y el Observatorio de Igualdad. Eh, ma están... Mañana se entrega eh, la Vinaga de Oro en el Festival de Málaga. Posiblemente sea para esta película de este fotograma, que se llama 20.000 especies de avispas, de una directora vasca que se llama Estivaliz Urresola. En los premios Goya, las eh, directoras han ganado en los últimos seis años dirección Nobel. Ni de coña les dan mejor director. Carla Simón ganó el año pasado El oso de oro en Berlín, que no lo ganaba ningún señor desde hace... Eh, de, de Mario Camus, me parece. O sea... Eh, una cosa brutal, pero ella claro, dijeron, uy, esta película, otra vez, las mujeres con el intimismo. Bueno, esto es la batalla, la batalla de que te dejan entrar, pero luego hay que mantenerse. Las que hemos trabajado en la privada tenemos la mala suerte de que te largan con muchísima facilidad. Por eso yo creo que hay que tenéis que estar armadas, eh, bu buscar apoyos, eh, de verdad, llamadnos a las mayores. Yo voy a todas las universidades eh, a hacer lo que sea porque creo que esto tenemos que seguir juntas. Y juntos, porque de verdad, que os agradezco muchísimo que estéis aquí porque yo a mi marido lo tengo que llevar a rastras, explicarle las cosas. Y digo, hijo mío, ¿un abogado para qué? Vale. ¿Es verdad? De verdad. Tampoco está viendo esto, porque tal. El domingo, otra cosa, esto ya me callo. El, mira, yo tenía 40 años y, y entonces en, en Canal Plus me dijo un compañero, están llamando a gente para hacer pruebas para un programa de cine. Y dicen mis compañeros de lo que yo te diga, que son todos de mi quinta, y dicen, nos han llamado a los tres pero no te han llamado a ti. Y entonces Elio dice, "Joder, macho, Juan, es que María es demasiado mayor para la tele porque tiene 40 años, hace 17 bueno, yo eh, ver, ent, eh, entré un par de años en Movistar Oye, me han seguido llamando para cosas como los Oscar, en los que es un programa que he tenido que adelgazar dos kilos porque me dijo el destilismo, tía, te van a querer más, venga, un poquito menos de papada, y yo no llevo la faja que llevé en el programa, que os aseguro que fue horrorosa. Esa película, todo a la vez en todas partes, es una película que no ha gustado al... al, al, al la crítica callerista. No sé ni lo que habrá dicho Bollero porque yo no le leo. <coughs> solamente le leo cuando hay espectáculo. Entonces, esta película es relevante, es relevante porque no solamente habla de las mamis del mundo, sino porque se cargaron a Jackie Chan y pusieron a Michelle Yeo, que es una señora que llevaba trabajando los mismos 40 años que Jackie Chan, pero los directores, que tienen 36 años, dijeron, a lo mejor el arquetipo hay que darle un meneo porque ya sabemos todo de ellos, pero no sabemos todo de ellas. Claro, y por cierto, su hija es una lesbiana, porque es cosa que también es una conquista. Yo, a mis 57 años, os diré que en la facultad he conocido una lesbiana. Ahora tengo una cantidad de compañeras lesbianas que es maravillosa. La gloria bendita. ¡Ostras! ¿Dónde habéis estado? Que ¿Os queremos aquí? O sea, eso así... De tal manera que los medios grandes, bueno, ahora me llaman un poco porque claro, me dicen, no, y ahora tus redes, mueves tus redes, las redes me ven, las redes me insultan, pero no pasa nada. En este, yo me hice el día de los Oscars a las 5 de la mañana, como ya tiene una la, la querencia de la crónica, dije, me voy a hacer una crónica informativa de balance en el camerino. Y entonces, claro, yo cuestionaba que Marvel, que no ha ganado un solo Oscar, ni sus actores ni nada, que se tenían que poner las pilas, que tenían que superar lo, el mal y el mal, es, y, el, el bien y el mal, ese sí que es un binarismo chungo. Porque ahora l, l, l, las heroínas son las emociones, porque estamos en lo que habla esta película, que te puede dar una epilepsia viéndola, es verdad, es que lo que está hablando es de cómo somos, de cómo es el siglo XXI. Entonces, eh, pues mira, me ha, me ha dicho mi hija Inés, joder, mamá, te han puesto pingando, pero has tenido 28.000 reproducciones. Y yo digo, pues nada, pues eso, eh, yo solamente quiero dar las gracias a, los que, a, a las que nos veis, a las, a las mujeres que nos veis desde la crítica y, y, y, y, y nos dais credibilidad, porque eso... Las, y sobre todo las mujeres de mi edad, que estamos ni entre Pinto y un Valdemoro. No somos, por cierto, me ha encantado lo de Nuria, porque yo que tengo dos hijas, me he pasado toda mi carrera profesional escondiendo a mis hijas. Yo he estado en un festival con mi hija ingresada. Estaba allí, porque ¿cómo iba yo a decir, pero cómo voy a perderme la fiesta de que me dejen los chicos mayores estar aquí? ¿Qué más da una niña? ¿No se morirá? yo ¿Se está muriendo? No, parece que no como Gila. Bueno, pues yo estoy encantada de que las compañeras puedan tener hijos y tener hijas y poner sus fotos y contar lo que les pasa, porque mi generación, os puedo asegurar que hemos vivido una maternidad diferente a la de mi madre, que tiene 93 años y 5 hijos en 8 años, y diferente de, mi, de mis compañeras las millennials que hablan de su maternidad y de su profesión. O sea que, bueno, os invito a que preguntéis lo que queráis o a lo mejor ya he superado todo el tiempo. Muchas gracias. ¿Ah? Yo no sé si es la menopausia o las luces, ¿eh? Ya no hay tiempo, me bajo. Eh, efectivamente has consumido todo tu tiempo, pero estábamos encantadísimas escuchándote, así que como hay una persona que lleva todo el tiempo pidiéndome una pregunta, vamos a hacer una pregunta y ah, ya pues está. Es que justo hablaste de la película de Chantal Ackerman, que justo el British Film Institute la declaró ahora la mejor película de... 48 años después, de la, la revista de Sight la historia and del Sound. Cine. Y precisamente que hablas además de los Boys Club, y el cine en España ha sido un Boys Club, la crítica de cine. O sea, García y sus amigos, y es así. Y esos señores no vieron esa película en su momento. No. Eh, de, creo que Torres Dulce la empezó y se piró. Es decir, que para ser crítico en este país no había ni que hacer tu trabajo, no tenía, eh, tu opinión valía tanto que no tenías ni que ver las películas. Tú decías esto es una mierda y es una mierda y se acabó. Es hora la crítica, que es lo que hace Bollero ahora, o sea, que lleva haciendo toda la vida y que realmente lo que tú decías, que no tiene sentido que, que se venda otro tipo de de interpretación de las películas, que se hace como con más sensibilidad, no solo hacia el arte, sino hacia lo que significan, lo que, lo que cuentan. Y yo, que, que lo suelo hacer, que me gusta, me gusta el cine desde que soy niña y que es verdad que lo aprendí desde la mirada masculina, pero con el tiempo eh, empecé a, a verlo desde la mirada universal, que es la que incluye a, a los hombres y a las mujeres. Y, y hay una cosa que me molesta mucho, que es que vais a seguir analizando todo con perspectiva de género. Todo. Pues sí, como todo. lo puedes tú ahí, a la, todo a la vez en todas partes. Pero hasta el final. Por y... eso vosotras tenéis que seguir eh... y escuchar a las siguientes, que os que... tocarán las narices también. Y, otro, y, y, y otra cosa muy importante que dijiste, que es lo más importante, que evidentemente que es el tema de, del sustento económico, que las mujeres que están haciendo crítica de cine, eh, son freelance y tienen que hacer 200.000 críticas cobrando eso, 30, 40 euros. Eh, yo lo hago eh, voluntariamente en mi casa porque quiero poner lo que me da la gana, porque me han ofrecido muchísimas veces escribir críticas y las que me han pagado tarde mal y arrastro, aun por encima me borraban frases o oh, es que esto es demasiado no sé qué, medios... Eh, como te diría yo, alternativos y de izquierdas, es decir, para que veas que ser mujer no se puede ser en ninguna parte ni feminista en menos. Entonces, eh, que, me que me ha encantado la, la intervención, porque realmente si la crítica sobrevive uh, y de la, esta anésima ola del feminismo se gestó en el cine para, que, vea, para sí. que la gente lo vea. Es decir, no es que el cine sea política, es que, es que realmente al, al tema cinematográfico, que llega a la gente sin darse cuenta de que se está haciendo política, al final es lo más importante porque estás abierto a que te lo digan todo y a ver la vida como es. Es decir, no podemos renunciar a que sea política y que sea un tema, el arte en general y el cine, pero que se vea como un tema principal y no eso, lo que las chicas hacen de crónica social y tal. Entonces, pues ya no sé ni lo que te iba a preguntar. Pues es que ha abierto tantos temas. Que, eh, que me ha están sido maravilloso. Que ya que... es tal y yo soy de radio muy obediente con los tiempos. Muchas gracias, Carmen. Gracias por, por tu reflexión. Gracias, María. Pues ala, muchas gracias.